Si queremos insertar imágenes, podemos, al igual que con los temas, hacerlo desde el menú o desde el icono que aparece en la barra de herramientas. Podemos subir una imagen desde nuestra eh, computadora, tomar una instantánea utilizando nuestra cámara, con lo cual tendríamos que permitirle el uso de la misma, indicarle una URL para tomar la cámara sacar una cámara de uno de los álbumes que tengamos publicados o de Google Drive, de mi unidad, compartidos conmigo o elementos recientes o bien realizar una búsqueda Importante que al realizar una búsqueda las imágenes se pueden reutilizar para fines comerciales Buscamos por ejemplo una rueda dentada y encontramos esta imagen pulsamos y la seleccionamos. La imagen se va a colocar automáticamente sobre nuestro, nuestra diapositiva.